Para menores no acto, un cristal raja mi carne por segundo. Si no muero desangrado me ahogo con mi sangre de seguro. Es la única vía de escape que encuentro posible ahora mismo. No me voy a sentir grande si en los momentos tristes siento frío. Préstame algo de tinta, se gasta la de mis venas, necesito. Escribí aún más rimas para quemar la condena de estar vivo. Un diablo en mi interior me devora las entrañas y más órganos Escucha esta canción para destruir la entrada de este sótano Amputame el alma, es la única solución Uno se cansa de vivir para acabar en un cajón Mato a la felicidad, el arma es la depresión Híncame las garras y desgárrame el esternón Si yo quisiera seguiría luchando pero paso Un cuerpo tan enano no puede cargar tanto peso Me hundo en el piso, veo un soldado Dedica un disparo sin compasión de este rapero Te juro que incluso pagaría por morirme Soy un moribundo que no entiende de chistes ¿A qué aspiras en este punto mundo triste, lo único seguro quien sonríe no sabe reírse busco al titiritero que se encarga de las marionetas para atacarle por la espalda y ahorcarle con sus cuerdas no tengo mala cara, se me olvidó la careta, en el salón de actos soy el que no interpreta lo tuve todo y en poco todo se esfumó, pues las amistades funcionan como un diente de león, me arrancaré los ojos, prefiero ese dolor antes de ver cómo me traicionan por algo que no he hecho yo, he conseguido nivel experto en quedarme solo es cierto que lo único que me llena es el rap Apostar tanto por ciertas personas me hace tonto A sabienda de que por mí nadie apostará Ponle un fin a esta vida que de buscarlo estoy harto Tengo el cuerpo lleno de astillas, tiritas, clavos Fernando murió hace tiempo, escuchas en KNP Aunque debas pedirlo siento, yo siempre me arrepentiré Fume o no los ojos siempre colorados Y es que he crecido a falta de apoyo y abrazo Escribo con la pluma de un poeta asesinado Que si le faltaron hojas escribió en su brazo con ella una extraña sensación experimento Ya que dicho poeta habitó en mi cuerpo Sobrante de inocencia, falta de sabiduría ofreció la mano Recibiendo a cambio una paliza y un disparo Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color, pluma papel, tintación, demos comienzo a la función Si prestas atención, quizás sientas mi dolor Yo cargo todo el equipaje, siéntate en el sillón Maquillaré de negro todo lo que antes tuvo color, pluma papel, tintación, demos comienzo a la función Tú me hiciste llevar caballero como apodo porque soy débil pero con la armadura me encuentro bien Yo no tenía nada y contigo lo tuve todo Todo lo perdí y con nada me encontré Me ahogué volando en un mar de sueños Me quemé remando en un incendio de ilusiones Disfruté jugando como un niño pequeño Pero me negué a unirme a los mayores Dolió tanto el olvido que si te olvido daré la gracia Enviaste dolor escribiendo hermano en el embalaje Yo te echaba de menos por la distancia Ahora la distancia extraña nuestro mensaje Cogerle miedo al agua nadie se lo diría al pez Me convertiste en el marinero de un velero sin rumbo No podíamos escuchar juntos pero sí a la vez El track número 5 de No hay truco Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa serte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Estoy caminando en una senda de brasas ardientes Hasta eso es tan frío que te los dientes Madurar no significa serte más fuerte Es darte cuenta de que es dolor lo que sientes Al parecer, la amistad emigra Pero el sentimiento hiberna como un oso As. Descubrí el significado de tus siglas Cuando te marchaste con un adiós silencioso ¿De qué me sirve? Cantarle al aire si suena tan fuerte Que no deja que el lobo aúlla Yo no era de echarle la culpa a nadie Pero que sea un desconfiado es culpa tuya Me parece una pérdida de tiempo en las redes sociales Pero contigo me encantaba perderlo Contigo aprendí que existen despedidas mortales Y que hay que vivir a pesar del sufrimiento Nuestra única meta era pasar tiempo juntos Aunque las cosas fuesen cada vez más difíciles solo tú y yo en contra del mundo navegando en un barco tocado ignorando de dos índices ahora como coño con todo roto hablarte me pregunto si parezco un bufón al lado de tu príncipe pero es juglar te dejará un rapad junto ya que no puedes cruzar fronteras ni límites estoy caminando en una senda de brasas ardientes hasta eso es tan frío que tiritas los dientes Madurar no significa serte más fuerte es darte cuenta de que es dolor lo que sientes estoy caminando en en una senda de brasas ardiente, hasta eso es tan frío que tirita los dientes. Madurar no significa serte más fuerte, es darte cuenta de que es dolor lo que sientes. Lloro, escribiendo cada renglón, mientras pienso que quién me iba a decir que en mi posiblemente mejor canción le hablaría a quien me motivó a escribir. Pero eso no es lo peor, lo peor es vivir sabiendo que este será el adiós para aquella relación, sajándola con una triste canción y escribiendo fin. Me despierto con la cara sucia como de costumbre. Arrodillado ante este sucio país, para seguir con la servidumbre. Niños lloran por un móvil, aquí sujetamos machetes. Ahora no hay Air Max, ir descalzo es el calzado de moda. No me queda de otra, salvo a un festival, donde en vez de fuegos artificiales. Hay bombas, ya ni me acuerdo de la cara de mi mamá, pero la recuerdo bajo unos escombros aconsejándome que corra. Cuando los adultos escuchan a los aviones suben el volumen de los televisores y hablan más alto. En este juego solo somos peones destinados a perdedores. Con doce soy un hombre, tú no conoces el hardcore. Delante de mí a mi padre lo torturaron, a cinco amigos míos capturaron y degollaron, mientras yo observaba escondido entre ramas llorando a un bebé, edad un mes y también lo mataron. Estoy sangrando pena y llorando sangre. Me han escupido flema y he boceado sin guantes. El sonido de las sirenas es un despertador acojonante. Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre. Estoy sangrando pena y llorando sangre. Me han escupido flema y he boceado sin guantes. El sonido de las sirenas es un despertador acojonante. Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre. He conocido al miedo. La muerte y el horror Nadie va al cielo No existe ningún dios Me parece normal encontrarme algún cadáver Si no ha sido asesinado habrá muerto de hambre Han quemado las rosas Vivimos en una muerte dolorosa En la que aprendemos a valorar esta vida Solo somos carroña. Nos bañamos entre roña. Mientras que los culpables juegan en la piscina Ni edad ni nada Todos nos dedicamos a la milicia Duermes con el dolor cuando no puedes dormir con tu familia, mi hermano fue a combatir, dijo volveré mañana. En mentiras ha convertido un año, hace de esa batalla. No me queda nadie, solo me tengo a mí mismo. Que un niño vea esto debería estar prohibido. Un par de telas que encontré es en lo que he visto, caí al suelo, me levanté, caí de nuevo con el corazón dolido. Estoy sangrando pena y llorando sangre. Me han escupido flema y he boceado sin guantes. El sonido de las sirenas es un despertador acojonante.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 Huesos quemados, ansia lástima, yeah. años olvidao de tanto escribir rap uh. No siempre me la ha la mierda que me lanza Por el cráneo reventado, pase de la venganza uh. Huesos quemados, ansia lástima, yeah. años olvidao de tanto escribir rap uh. No siempre me la ha la mierda que me lanza con el cráneo reventado, pase de la venganza uh. F R I K I, uh. más de una vez pero me levanté uh.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 Que España es una gran nación, eso es España que ha pasado por una crisis económica pero que tiene bases, es un gran país y tiene españoles. Tiene españoles. Vivo en el planeta Tierra, alguien la cloaca, donde en la guerra hay más niños que almas, aquí te llaman perra por estar en dos camas, no hay quien lo entienda, yo no veo la causa, hay un racista por cada vez que se pulsan diez pausas, para los de derecha soy un mero perro, flauta, explícamelo, ya que estuve ese maestro, y en ningún momento ellos supieron, solo me enseñaban a llegar a donde ellos no pudieron, nadie es racista, pero en su país los negros acostumbrados a oír, lo respeto, pero no lo entiendo, ¿por tienen que Sobrevivir con nuestros impuestos No respeta a los gays si los deseas a dos metros No respeta a las mujeres si las tienes de trofeo Y tampoco a ti mismo si solo vives por exceso No todo es igual como en la música Hay personas que son un trozo de nube única Y otras que demuestran que nuestra especie es estúpida Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala Se apaga mis velas y se acerca tu bala no hay calidad cálida en mi calada Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala Se apagan mis velas y se acerca tu bala No hay calidad cálida en mi calada Quiero escapar de este mundo injusto Pero me llevo un susto Porque la ventana está cerrada El alma se pudrirá seguro La empatía es como ver crecer a un árbol por el fruto O al menos así la comprendo en estos momentos Quizás no es cierto, pero cierto es que vivimos en un zulo. Las personas que menos apoyo me han dado Son precisamente quienes me criaron, no les tengo rencor, pero el daño pesa demasiado. Mi corazón es un puzzle de mil pedazos, repartido a lo largo del ancho océano. Canto para que se tranquilicen y conseguís pegarlo. Uso una métrica que no hay quien la entienda, son solo metáforas que mi alma refleja. mírame a los ojos y verás como mi dolor se gangrena, intento morir ahogado en las piernas de una sirena, no voy a ser abogado, no hay quien me quiera, verán mi cadáver en el campo junto a una libreta llena. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apagan mi velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi calada. Me encuentro solo, solo muriendo en esta sala, se apaga mi velas y se acerca tu bala, no hay calidad cálida en mi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 se olvida de mi persona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 este olmo y mi alma se olvida de mi persona Existe camino recto, aún menos correcto. La rabia del volcán impacta a su mama en el cemento. Simple libélula intentan alzar el vuelo, pero le volaron la célula, apuntando al entrecejo. Se forma un terremoto. Si me concentro, pensando en mandarlo casi todo al cuerno. No sé de dónde viene y desde luego está atacando un escuadrón entero al epicentro. No tengo armadura, pero soy el caballero. No tengo ayuda ni ayuda al enfermo cuaderno. Me pasó la soga de seguro juda. No hay duda alguna de que dio uno el dado sacando el dedo He dicho tantas veces que empezaré desde cero Que he viajado dos mil años en el tiempo Cuando está escuchando esto quizá ya esté muerto Por el este llegó esta letra muerta escrita por un marinero En una selva de payasos inexpertos no hay verdad cierta Si esquiva el disparo por la derecha no sonrías mierda Que te apunta la cabeza a tu hermano por la izquierda Si estás en llamas ellos tendrán leña en sus yemas Asesinato de un poeta la noticia está en antena Pásame la cuchilla, que me raje ya las venas Pásame la cuerda, y si la vida da tantas vueltas Que me ponga boca abajo para abrirme la cabeza Y si quiero morirme, ¿hay algún problema? Te juro vida perra, que no solo son penas Las flemas que te escupo en estos temas Pero conseguiré tu cráneo para usarlo de escupidera Dame la manzana, y espera que la muerda ¿Cuánto le queda para atacar a la calavera? Mi ansia de escribir, llegan hasta las estrellas Son únicas, ojalá esta no sea mi última letra, mi jodido psicólogo, el maldito castigo del demonio, el cual me somete un monólogo siendo el público mi odio, escucha por este gramófono los versos insólitos, creo por un filósofo mezclando dolor y agobio en el laboratorio, mi rostro es lívido como el papel de un periódico, estoy en estado crítico desangrándome en el escritorio, es importante mantenerme rígido hasta acabar el episodio, deduce de un modo empírico la muerte de un no anónimo, lo nírico y lo mágico no deja de ser irónico, al fin y al cabo el tránsito concluye en un tanatorio, en dioses varios para escapar de lo caótico. Normal que un ser solitario solo crea en un folio. Bruja, yo no tengo brújula, poseo un seudónimo. La plúmula de mi pluma fue plomo, que en terrenos tóxicos. Concluyo con mayúscula el fin de mi diagnóstico: que me corten la yugular y acaba en el purgatorio. Hay que mirar la vida de una forma diferente Quizás era una mentira escrita por quien más miente preferir ser pesimista para no llevarse desilusiones Así es como me gusta ver las cosas después de tantas canciones Lo sé todo, no me queda más que aprender Nunca dudo y nunca me he equivocado Cuando pensé, me engañé Es seguro, nada está en mis manos, que no hay nada que yo pueda ser y de nada Me servirá callar y escribir temas Me dije a mí mismo, deja de pensar Que hay que plantarle dos cojones a cualquier problema Querer jugar sin meterte en la pista Es como sin saber luchar, retar a Batista Te quieren machacar, la gente es distinta Lo entenderás se si puede ser egoísta. No siento ganas de volar, que esto sea casualidad. No creo que es una cierta realidad, que no me puede vencer nadie. Me dicen, solo tengo que disfrutar para sobrevivir. No me hace falta resaya. no me da igual dónde estar. Quiero que me lleve el aire, nunca encontraré. Zapatillas consuelas, mentías y encima no consuela. Que quiero irme ya de aquí, que no quiero estar feliz. Amo el verbo morir y odio el verbo vivir. Que miento si digo desde lo más profundo, mamá, quiero verte sonreír. Merece la pena recordar el pasado. Cuando haya que abrir la boca pregunto, ¿seré alguien mudo? No seré un hombre feliz, ni de coña lo he pensado Expulsarme de este mundo, quiere hasta la muerte Me vencí de sobrado y recordé el presente Porque luché contra el Katrina, Saber lo que se siente? No olvidé el pasado, de una forma diferente Hay que mirar la vida Quiero mirar la vida de una forma diferente El pasado olvidé, no sabes lo que se siente Luché contra el Katrina porque recordé el presente Y vencí de sobrado, me quiere hasta la muerte Expulsarme de este mundo, ni de coña lo he pensado Seré un hombre feliz, no seré alguien mudo Cuando haya que abrir la boca pregunto Merece la pena recordar el pasado, mamá Quiero verte y se digo desde lo más profundo Que odio el verbo vivir, y amo el verbo morir Que no quiero estar feliz, que quiero irme ya de aquí Aquí. Consuelas, y encima no mentías Consuelas, nunca encontraré zapatillas Quiero que me lleve el aire, me da igual dónde estar Ya no me hace falta rezar para sobrevivir, solo tengo que disfrutar Me dicen que no me puede vencer nadie, es una cierta realidad No quiero que esto sea casualidad, que siento ganas de volar No se puede ser egoísta, lo entenderá La gente es distinta, te quiere machacar Retar a Batista sin saber luchar es como meterte en la pista sin querer jugar Hay que plantarle dos cojones a cualquier problema Me dije a mí mismo, deja de pensar que De nada me servirá callar y escribir temas Y que no hay nada que yo pueda hacer Está en mis manos, nada es seguro Me engañé cuando pensé Nunca me he equivocado, nunca dudo y lo sé todo, no me queda más que aprender Así es como me gusta ver las cosas después de tantas canciones Preferir ser pesimista para no llevarse desilusiones Será una mentira escrita porque es más miente Quizá hay que mirar la vida de una forma diferente Soy un gato, un gato. oye que soy un gato. vendo maría, tengo un harén lleno de pipa, Mucha más puta de la que imagina tengo debajo la almohada una pipa, mi museo original, bebo codeína mi es así, no se modifica y tu madre me hace pajilla. Y yo, y yo, Fernando, ¿qué coño haces? Y yo, ¿qué pasa? Y yo, que eso del tray ya está pa' otro. Pero tío, es que, no sé, es la moda. Y yo, pues a mí me la pela, porque la moda se cambia de otro modo. ¿Sí? Pues... Mejor. Si no me preguntas por la vida que llevo 18 cuestionándome la mía Me preocupo primero por el día a día Pero asegurando que mañana tendré comía Pa' un viernes de mierda, las fiestas aburridas. Prefiero estar en casita con una cerveza fría Hamburguesa y patatas fritas Recordando una princesa que me dejó el alma partida Que fue de esa tía que tanto prometía Se fumaría entre el humo de mi ceniza El polvo de mi tiza y la gota de mi tinta Estoy perdido en vida con la vida a punto de resbalarme de la cornisa A punto de mirar entre tus balas y mil palizas Mil palizas caen, si escuchas farsas sin mentiras Si te odian, su imagen vaporiza Yo, aquí hay demasiadas oscuras pa' tan poca misa Yo primo, vísteme despacio, que tengo prisa Analizar contenido y si no, pues rectifica Que si caigo en el camino, me recoge todas mis clicas Yo Corazón de piedra caliza, camisa No me llores después que el traidor no avisa Recuerdas que el matón solo sabe dar paliza Mientras que el inteligente solo mata con sonrisa Como un boche de agua mente esquiza El espía solo surge en la vuelta de la esquina No hables de ventanas en frente del mentalista Estoy parando el tiempo si me meto en Suiza Si no estoy andando pues la vida me pisa Salgo un pierna y acabo doblado como la torre de Pisa Ahora provocan lágrimas lo que antes provocaba risa Prefiero tener buenos amigos a tener una visa. los sueños con los que acabé con mis pesadillas son lo único que merece espacio en mi mochila a hueco te paso algunos si la tuya está vacía no debes nada excepto ver tu meta cumplida. los sueños con los que acabé con mis pesadillas son lo único que merece espacio en mi mochila a hueco te paso algunos si la tuya está vacía no debes nada excepto ver tu meta cumplida. canaliza ese odio yo lo probé te doy mi garantía de que después el alma se sienta agradecida solo confía en los colegas que te se ponen tiritas cuando ya llevan sus vendas bien roías atentos si te dicen lo que nadie te diría para darte la ayuda que ni de tu madre escucharía a esas personas las debe una buena sonrisa porque los hipócritas no dirán algo si les perjudica Yo. Debatiendo con mis manías El más valiente no es el que les deja la cara partida. El más valiente es el que se levanta día a día Con el corazón ardiendo y pone sonrisa fría. Y no me llame artista Que si escribo todas mi mierdas es también Porque soy un poco masoquista Reparto el arte dentro de la pista Que fuera de esto soy otro simple más de la lista Se le endureció el corazón a este llorica Quemé la habitación de mi interior Donde dormía la melancolía Me robó el humor, esa porquería Casi besé la depresión, me mentor. Merecedor de guillotina. Y en una situación donde hace falta carisma. Importa la misión dependiendo del prima. Yo no pierdo el respeto, lo gano como estima. Si me lo pierdes tú, estamos en las mismas. La consola siempre será mi aspirina, me consuelo, consola. acabar la partida como Peter Pan. Pensé en cosas bonitas para volar lejos del planeta de las mentiras. Imagina si otro te anima en rimas, quizás, si es quizás por la mira, por lo que determina, inclina. El clima si que termina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 En la escala que se cala por mi corazón Escala por mis venas y mejora mi humor Siento no haber estado en todo momento Pero bien se sabe que los raperos vamos a contratiempo Y yo quiero que seas el sample del resto de mis días Todo será perfecto si vamos en perfecta armonía Agárrame y no me sueltes, necesito tu compañía No te compuso Beethoven, pero eres himno de la alegría La melodía de tu voz es la mejor sinfonía que yo Escuché en mi vida, el compositor enreda notas en un pentagrama Al igual que nos enredamos en la cama Tú no eres alguien más, eres distinta al resto Me iluminaste el sendero y me alumbraste los textos Cuando era un caminante que andaba por un camino siniestro Si mi corazón iba andando, contigo va presto Dejo que el sentimiento hable, no quiero que se esconda Si la vida es un compás, tú en el mío serás una redonda Mi rap lo escribo yo, pero no sería nada Sin mi musa, pues con ella la inspiración llega lo que dura una semifusa. Yo soy un la sostenido, tú un si bemol. Somos lo mismo, pero con distinto nombre. No estamos encadenados, pero nos unen una clave de sol. El amor no es complicado si los dos vamos acordes. Deseo que me acompañes en mi próximo despertar, junto a mi bolígrafo cuando escriba rap perdura al lado mío en mi obra musical me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás deseo que me acompañes en mi próximo despertar junto a mi bolígrafo cuando escriba rap perdura al lado mío en mi obra musical me abraces cuando haga frío y no te vayas jamás Pregunta si te quiero mucho más que a mi vida y no me apetece morir así que porfa no te vayas si no puedo regalarte besos te regalo rimas remaré las barca si el rime se te derrama no miento si digo que me sentía una mierda Pero me diste un amor por el que me volví loco Pues tú eres mi viento, mi cuerda Mi percusión, tú para mí lo eres todo Quiero sentir como me tocas No hablo de lo sexual pero si sí quiero rozar tu boca Cantarte a ti es como dar un bolo Tú cántame a mí que yo ya te hago los coros Dicen que estar enamorado es de loco Se me caería encima un piano son para ti todos los versos que he cantado Pero están encriptados, en cifrado americano. El tiempo, la muerte o el amor nos mueven a vivir Pero solo tú eres mi razón para existir Cerca de ti me tiritan las piernas Nada comparado con cómo las cuerdas vocales a ti te tiemblan Aún te quiero de tu boca del mundo es el mejor sonido Y ya aún te amo, música para mis oídos Este poeta te dedica cada una de sus letras Pues tú eres la mujer que inspira y llena sus libretas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 yo sé más rap que tú Que te reías del rapper y yo en el high school Ahora escuchan los temas que han pegado De los grupos de rap de los que yo he mamado Que les follen a todos los trasperos Eso es así hermano, acéptalo Metámoslo en una bañera de queroseno Un problema menos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 Trascalada, avanza la balada Avalanchas cargan taradas Cagadas, almas cantan Cara a cara, rajan Las balas atascadas Nada para alcanzar a la gran Barca, para nada Nada para a la parca. Lámparas caras van a casas baratas. Ampara las cartas ganadas. Padawan, traga más rap. Saca las palabras, casca las barras. Mata a la mata. Arranca la maldad hasta aclararla. Catala para amar a las vallas. Paz cada mañana. Mañana habrá más. Trabajar para la pasta. Cansa man. Falla va tras alzar para trazar al alba ya. Palabras trabajadas para agrandar a Nach. Nini y Brindis y Dimitri. Vinje difícil, si viví beats, freeze. Te dije que me crece, que de bitches en el BFX. en el Impec Rickets. Infligí mi leve series, drinking whisky. Drums, fuck fuckballs. Un guru tú, yo no fall. Drums, fuck fuckballs. Brotos, bodo, to your punk club. Tres verdes presentes, me inventé. Entre, entre gente en ese tren. Debes entretenerte, bebé se me invite. Jeff, yeah, representa este ser FT. Esperen que me frene, frenen serenes. El pipí que les estén, del entre penes, Emerge el level, genes de PTT. celebre ser célebre, métele, genes. Me levé perfet, redes que me ming. En el verse pensé, en rené, renegué. Epserejes de este, en el este drenaje. Peste de Renajal, de. Debes tender mentes mente En el PC bre PC jefes en clan y que deserte, peleéste, que te rete. Debes detenerme En el detenerme, en en el feedback, en el feedback, en el feedback, en el feedback, yo no un full, drums, loops, footballs, brutos, voodoo, to your punk club, la panga gorda. Como loco roco, como loco compongo, no loco loco flojo No somos monos, lo rompo todo, mongo las hojas rojas Lloro dolor bro, das barras das bobo, te ronco, Está sola, está sola, las bombas Sass, se roba, como la agarraba, cabo, Con cara bobo yo, con ocho blocks, no te faltas con fotosho Corro como tronco, como como solo toco o compongo como black Por God, orcas, tantas fallas, borro, cocos, robo Voy a, no lo soporto. Bolsas con bollos cortos. Todos cosos, todos los rosos troncos. Toco fondo, solo boto los contornos. Por todos solos, todos los cojos los jodo. Difícil, brindis y dimitir, difícil. Difícil, si vivís fríes. Dirigís mi crisis y piches sin niveles. Vivir y limpiar chicles. Infligís mi lips y drinking whiskey, drums, loops, fuck balls. Un guru tú, yo no un, un fool. Drums, loops, fuck balls. ¡Por otro lado, ¡Troyor Bone Club! Yo soy un marinero, tú la calma del océano Habitaba en enero hasta que trajiste pétalos Me volviste una perdiz siendo un murciélago Tú eres puro marfil, yo soy oscuro ébano Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerá. Nunca sentí el misterio de la felicidad. No quiero que esto acabe vivir en Neverland. Estamos nadando en el lago de la eternidad. Si miras mis ojos, mi lienzo conocerá. Cualquier cuadro es bello si lo trazo con tu óleo Pintaremos el sendero hasta quemar los kilómetros Tus días de catarata llegarán a la sequía Afirmaría que si falta, falta la alegría No todo es color gris si puedo estar contigo Yo podría ser feliz si escribes infinito Me gustaría reservar una vida para dos Sabiendo que acabará hagamos como si no ¿Y qué te gustaría a ti? Es lo que siempre pregunto Pues verte sonreír es lo importante seguro Seguridad lo que aportan tus manos de porcelana Si el temor te devora, seré una manta de lana y entre un mundo muerto, una chica especial Que en el vientre hace flotar ganas de escribir versos Y no son míos, sino nuestros, tuyos y de nadie más Porque me haces volar, pero cortando el viento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 Viviré en una alhambra si tu alma me alumbra. Ellos disparan, pero las balas no llegarán nunca. Cuestionar si te amo es una pregunta retórica. Juntos el cuento creamos más bello de la historia. Tu melena preciosa es corona de princesa, delicada como una rosa, deliciosa si me besa. Que si tus manos me rozan con cariño la cabeza, consigues que se me cosan todas las letras que pesan. Es fácil que me encantes si tú eres un amor, si tú eres el amor, una linda obra de arte que llevan sangre creada por tu corazón lo tengo yo di ladrón pero tú lo robaste antes te bastó con un solo guiño para que fuese tuyo gracias por hacerme niño y curarme de este mundo te pido perdón cariño si alguna vez fui capullo gracias a ti me destino puedo sentirme seguro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 Me regalaste calor en invierno, pero volviste frío al verano. Recordarte será mi castigo eterno. Hubo montes en un camino llano, ya no siento temor del infierno. Te quema esto igual que te quema tu ego. Solo yo puse la mano en el fuego. Al cuello me ataste una soga, me diste un beso y dijiste hasta luego, tu odio es lo que me ahoga. Yo deseaba volver a sentirte, pero rectificar es cosa de sabio. Despedazarme o despedirte Me emblandecía con tus blandos labios Es duro durar más sin escribirte Pensé en ti, pensaste en ti también No estaba hecho para llevarte en brazos Lo sabíamos los dos también Luché estando lleno de balazos Un disparo, tres fueron rechazos Te dejaré aquí otro poema Justo al lado de este dichoso tema Busqué entenderlo todo como tales Y vi que no eras mi teorema Muerto, mis palabras son inmortales. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? ¡Ah! He dicho que si tiene pinta de zorra, no. Entonces, ¿por qué le jodiste como una? No si ¿Sí lo hiciste, si ¿Sí lo hiciste, rey? Tengo cuatro a mi lado y tres me quieren apuñalar. Si me cogen del brazo, el machete no se puede esquivar. Vivimos en un mundo donde no se educan a engañar. Unas cuantas vendas siempre te lo recordarán. Así que aprende, chaval, a donde irá sin salir del barro. Pídete una vista en la barra para curar el catarro. Saca la garra, cúbrete con el gorro y borra la guerra. Mental que arrebate cuando el. Bate a cual perra Mucha música sentimental pero poca que haga sentir De esta que la escuches y huela cada vez putrefacto A mí me mola ser directo al grano Me gusta ir esquivando desperfecto En el descuento del último cuarto Yo le he un pulso al diablo porque Dios me aburría Créete los cuantos que quieras pero créete mi poesía De todos los profetas soy el que menos te mentiría Con mal era un poeta que reza a la Virgen María Te diré las cosas como son Sin contenerme en este son como San Sincero puedes conocerme sin sentido Esta no santa vida no la quemaría con las cerillas con las que prendí un verde Lo tiro todo por la borda, tras haberlo bordado como siempre Me rindo fácil, puedo ser ágil, pero nunca fuerte Mi porte no porta cosas elocuentes, carajo La puerta abajo, para escuchar rima inteligente Me duele el ayer, hasta sufrir el presente No se le puede querer, algo que está ausente Tú sabes que los sueños... Son un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego Ignorando amenazas Pasa el librillo, rulada, brillo la yes, Fuera de aquí chiquillo Si eres otro hater Todo es sobre reda. Me Me en hater. skater Golpeje los nudillos Robre a viejo Clavando la de tres Parezco de los lakers Tengo drogas más buenas Que los cereales breakers Y cuando superes Este style la prueba Esta chifla Winning David mordemos como los Bailar de tapeta hippity Siempre di la lata y empecé a hacer graffiti Recuerda algunas chatis ser libre como un hippie Con más genio que el khaki Reventando la city Debe de estar ready nada más puro heavy Ojitos colorados como la espada de un jedi Emoking de esa jelly Habla Netflix en su peli No te creas Hollywood Por motas de tanta peli, Picante como chile, chilling Hermanito Angeli, Comparte ese feeling Desde el micrófono hasta tu dulce que el real Mortal como un golpe de tren Os quedáis rey como un son Giri, toma de nuestro flow y bebe de nuestra melo. Weshuquita sabe caramelo contra la que te da el hielo. Si vienes de buena, hello y a la mala te baja el caldo y sin pelo. Me duele el ayer hasta sufrir el presente. No se le puede querer algo que está ausente. Tú sabes que los sueños. Con un puzzle que no encaja Siguiendo en este juego Ignorando amenazas AOCANDO te con esta respiración lanzando, aquí con la inspiración lanzando, te produce irritación. Ya no con al verso, lo llaman violación. Entro al beat, el ritmo por delante. En mi país, tierra de ignorante. Un inmigrante aquí, el himno está antes, pareciendo así. El infierno de Dante estudia derecho mientras te lo quitamos. De hecho, los que no, locos estamos. Mientras nosotros por esto apostamos, mierda, los otros están Infestado. Desde aquí a todos difamamos En la élite, el que no es ninfa es raro. Enciendo la tele, un mundo inhumano Anda cómeme, los huevos inflamados Lo hago sin complicación, en modo automático De llena el universo de este lunático Si no tráfica esta rima, tu fin es trágico Enfrentarte a nosotros es saltar climático. Esta crítica lírica invita a cambiar Y es que mi vida es mítica, mi vida al compás Mira mi mitad cívica, invita a razonar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 Gracias a los que han escuchado el disco completo Gracias a los que han escuchado un solo tema Gracias a los que no han escuchado ninguno Y me han dicho que el disco está muy guapo para chuparme el culo Gracias a los colaboradores Gracias a mi ex, mis colegas y mi familia Gracias a los que me han hecho el daño suficiente como para llevarme a escribir estos temas Gracias a los que no me han dado una mala crítica para no hacerme daño. Y gracias a los que sí lo han hecho para que mejorase. Gracias a aquella maestra que brilla en el cielo y que me enseñó a escribir. Y por supuesto, quiero darle las gracias al liricista, compositor y productor de esta obra de arte, AKNP. Hermano. Sin tu ayuda esto no hubiese sido posible Gracias por ayudarme a sacarlo todo fuera Creo que está todo dicho Disfrutad de esta asquerosa y bonita vida Fernandito, AKKNP Pluma de un poeta asesinado 2019